Thank you. ¿Cómo van a ser las mismas? Tengo la bala Dale, no, no, no Mi, mi el juego y no me deja entrar ahora No, yo me muero. Uy, te mamaste Ahí está, ahí está Vamos no. Ah, ¿Te cargó el juego o no? Ahí no, está Pecable No, tengo que calcular ¿Qué es esto? Sí. Es si Tanato Los dos juntitos ahí Aloja Ozon Toma Pou Ah hermano, no puedo ni jugar yo Meten, meten, meten Eso, está muertísimo. Muertidísimo ah, ¿Qué es ese gato? Mira, básico lo mato, lo mato. ¡Uh! mira cómo le jajan Es tuyo, tuyo No! A, a Básico lo estábamos buscando, Man, Básico <ríe> Lo mandamos a base, mira eh Oh, ¿A, ¿A qué? Mal. vamos a red Esto es free, eh Ah, ¿Eh? me y esa también ¿Cómo son? Bueno, ¿se lo robó? así okay. se romó el rollo. Sí, sí, ya fue El Bloom lo veo yo ¡Aloja! No, me mami Agarra yo por dos, agarra ¡No! ¿Sí? I need to take ¡Eh, this buff. qué grande, eh! tipo amable! Decía si me había equivocado el comando, miré si lo tomaba. ¡Valtor, ¿no? Valtor! ¡Go, go, go! ¡Uh, be careful! ¡Te ¡Uh, me regalé! ¡Ese es de los dioses! ¡Ah! No ¿Ah? llegué a... ¿Arraste, boludo? No sé que lo arraste? ¿En Pensé... serio? No, este es el mamá mi espíritu will... no! so ah! Vale esto ya fue Ya fue ese incluso no, medio la concha Justo estaba en bits. Jalo jalo me cayó Puta madre lo Toma perra. Oh amigo pobrecito. No. Compa. Eso. Ma menos mal que es manco, boludo. Menos mal que. Ay. Ah, no te no dije que te iba a o no. Mira, oh lo enganché, pero soy un sniper. Correctivo. No tío. Soy problema. un sniper. Oh, qué bueno que soy. No, no, no, no, te traje el cara al Minecraft. Digo, dale, güey. Le... Ya Te mamaste. No, te mamaste. Uy, el vale. filo da. Vale. La concha Ahora madre? está FK, boludo. Le pego, le pego. No oh, le pego una oh, bueno. mierda. Bueno, cosas que pasan. Que pedazo. Este lajo, boludo. Buena. Correte, este pero tú. Que perro. Ah, hate. Anu, no? me voy a tener que hacer eh, ataques básicos. Full daño, ¿Qué hace? Ya fue, ya fue, dale. No tengo ni problema yo. Oh, y para acá. No. Bueno, voy Voy yo. No. Ah, nuestro compañero es manco, pero de los buenos. No. Oh. Vení, vení, vení, vení. Yo, me, yo, me, yo me. Tengo el shell, tengo el shell, tengo el shell. ¡Ah! ¡Eso! ¡Rectadísimo! ¡Estúpido! ¡No! ¡Corre, corre! Me mató de pasada a mi boludo Me mató a vos, encima, nada que ver Ah, tendría que comprar unos buenos watts. Oh, está el red, o sea que sí, están en el... están en el fire seguramente ¡No! ¿No? Ah, que, Ahí está. acá está la nube, acá está la nube Se llevó el red la perra, ¿no? Está bien, viene, ayuda, ayuda, ayuda Vos, vos vos mete, vos mete. ¡Luna chica! ¡Oh, tira, tira, tira. toma perra! Soy un cachito. ¡Toma buena! Te vas La no, era para vos. Yo te dije, boludo. No, no se compara con los snipes del Silvano. Tira, tira, tira. ¡Mira, mira! Oh, oh. ¡Ahí va de nuevo! Oh, oh, oh, tira, tira, tira, tira. ¡Madre mía! ¡Para vos, nos, nos estamos entendiendo, eh. Bien, bien, bien. Así va la cosa. ¡Qué buen, qué buen, qué buen! ¡Buena! ¡Ole, gato! ¡Se mamó! Amigo. ¡Anda, anda! Me compré casco de penetración, digo, de... ¡Ah, el mismo que yo! Ay, vine. No, sí, sí. sí, sí, de defensa. ¿Sabes es de defensa, amigo? Te da defensa esa weón 40 de defensa, sí, lo sí, sí, sí, sí, sí está quedando. No nice. sí. Eh, no sé, sí. creo, que, creo que no. A ver. Por 5 segundos no, pero está retío. No sé, a ver, probamos. Sería muy sucio, ¿no? tipo que los dos está aquí, modo defensa. Si, ¿Sí no? Tres, 3 en una. Puto, de multi. O son. Ahora que estoy lejos. ¿eh? Oh, una vez que lo engancho. Ahora lo enganchaste, los Si tiene ulti. Mirá, los reviento, eh. Ahora que tengo básicos, esto me está gustando. No, no, no, no. ¡Oh! Bueno, se, cayó. se tropezó, boludo. Sí, sí, sí. Eh, <risa> ¿cómo se llama el nombre este oh, Eh... Lanza de magos qué, eh, qué ¿Cuándo sacas por básico? Yo, eh, Y unos... 60... 300. 700. Ah, oh. que tenía tiro crítico, ¿no sabía? Re ¡Respirió la era! ¡El Tosilvano Joder... Están con él. Acá está oh, la nube ¿no? ¿Le ¿no das? Oh. ¿sí, ¿Ahí? No, me lo robó, qué perro Uy, tira visto en carajo, pet. Vamos a ver mierda. No. ¿Para nuestro compañero es mango. Mika cae sí. Vamos a la tuyo, tuyo. <risa> Buena. No, se tiró un blink. Un poco ah, más. no, no, no tenemos, que se, tenemos que. Tenemos <risa> que. Está en la CPL, boludo. En la LPL. <risa> Uy, ¿por qué no me quedaste en verdad? ¡Movete, Pau! No! ¡Movete! Te juro que pensé que había me petado la B, boludo <risa> ¡La concha de su madre! Mi defensa, viste, tiene que ir... ¡No! ¡Qué perra? Si estás perro... ¡No! ¿Qué haces? ¡Tú, Ah, ¡Date, boludo! ¡Me van a violar! ¡Buena! ¡Roy falso eso! ¿no? eso, eso, eso. ¿Qué? Ah, está. Es. Me compro para curar más. A los tres agarré. ¡Oh! ¡Ay, oh, que no Buena, la triple. Oh. No, triple. ¡No, mi triple! ¡Graba no. esto, graba esto! ¡No! ¡Qué bueno. esto! ¡Lo grabé, lo grabé, vaya? lo grabé! <ríe> triple imaginaria. Esa fue una triple imaginaria. Por dentro fue, fue mi triple. ¡Violamos, boludo! ¡Mira, eh! ¡Uy, ahora más! Pero Darle se hagan. Se fue con la ulti porque no le conviene. Ahí va, ya. Se tira a mí No, a vos. Muertísimo. No, no, no, mi 8. Mucho oh, daño. Ah, ah, ah, ah. Uy. Ole, gato. Careful, Tengo ulti, si te la pego que si me das, boludo. Okay. Si sí, eh, te doy gemas, claramente. Si se queda quieto así, no vale, ¿no? Ah, bueno Igual tampoco le voy a dar <risa> <risa> Mirá, a ver. sé cuánto sacaré, a ver Blink, Ulti, 2, 1 y... Dele, te. ¿El tanaro Dale él Está FK ¡Ay, tiro Bits! Tiro Bitch y Aegis 2, 3 tiro... Bueno, <risa> se copió Una perra, vení Uy, <risa> bueno, menos mal que me cuero Amigo, ¿por qué sacas tanto? todos ah, son un silvano, boludo. Nadie sabe que silvano está todos piensan que en no, Mira, eh. Toma perro. voy a comprar play light en seguro, mi, play. En mi play! ¡Es mi play! ¡Es mi play! ¡Es <risa> mi play! ¡Es mi play! ¡Es <risa> mi, <risa> mi play! mi play! ¡Es mi play! ¡Es mi play! ¡Es mi play! Vení, vení a por favor. Oh! <risas> se la puse encima, boludo. No, no, no, bueno. no. Amigo, voy, voy, voy. Boludo, lo que le pusiste, pero me mejor no está tal. Ni él sabe cómo se la pusiste. ¿Por ¿Qué fue eso? Eso significa que no. Agarrame al tan, al tan, al tan, tan. ¡No! Me cortó la ulti. No matarlo, matarlo, el 119 por base, andate, andate, no, no, me cortó la ulti, No, me cortó la última, la no, qué perra manquemos acá, ahí viene el Tana también, extra ya, allá, está ya, allá, está ahí, ¿lo viste? No, está. La rey se No nada, ah. no me hizo nada. Fuiste chiquito. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no, no, es no. el mejor del mundo, boludo. Que es el puto amo. Sabía que juegas también, boludo. Nadie sabía que Silvano era una vez. Sí, eh, sí, sí, ya está GG. A a, lo peor que a mí me salen mejor las partidas que son así como de la nada, random. Buena, re tóxico este chabón. ¿Qué mierda le pasa, boludo? ¿Por qué se ríe tanto? ¿No reportamos? ¿Ves? Vous peux le couillard Alors...